Primer encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden como presidente. Saludo cara a cara después de varias citas por videoconferencia horas antes de la reunión del G20 en Bali. Y tras esa reunión, Biden acaba de hablar hace solo unos minutos. Dice que no busca el conflicto. Pero, advierte, todos tienen que cumplir con el derecho internacional, aunque asegura las políticas chinas no han cambiado en este aspecto. Biden ha añadido que no puede haber una nueva guerra fría. La relación entre Estados Unidos y China pasa por uno de sus peores momentos y eso tiene consecuencias para todo el planeta. Por eso los dos han insistido en que es necesario rebajar la tensión política y comercial. Veremos si eso se traduce o no en acciones concretas. La meca del turismo en Indonesia, blindada para el encuentro más esperado. El primer cara a cara entre los presidentes de las dos superpotencias ha sido en este hotel de lujo, cuando sus relaciones pasan por su peor momento en décadas. Antes de la reunión a puerta cerrada, Joe Biden rompía el hielo diplomático apelando a la responsabilidad que comparten. Para demostrar que China y Estados Unidos podemos gestionar nuestras diferencias y evitar que la competencia desemboque en un conflicto, ha dicho. Algo en lo que también ha puesto el acento Xi Jinping. Como líderes de dos grandes potencias necesitamos reconducir el timón de las relaciones entre China y Estados Unidos y llevarlas por la buena senda, ha declarado, y que respondan a sus respectivos intereses. El presidente estadounidense ha pedido colaborar en asuntos clave como el cambio climático o la inseguridad alimentaria, dos de los muchos desafíos globales. En sus agendas un tema que levantan pollas, Taiwán y otros espinosos, como la guerra comercial, la invasión rusa de Ucrania, los derechos humanos o las frecuentes provocaciones de Corea del Norte. Si todo queda en una declaración de intenciones, el tiempo lo dirá. Al menos los dos líderes han reconocido la importancia de mantener una comunicación directa entre ellos y entre sus administraciones, fundamental para el mundo que las dos superpotencias se entiendan. Y con Xi Jinping está previsto que se vea también mañana el presidente Pedro Sánchez, que ya está en Bali. La tensión entre China y Estados Unidos es precisamente uno de los dos asuntos clave que los líderes de esta cumbre tienen sobre la mesa junto con la guerra de Ucrania. El G20 representa cerca del 80% del PIB mundial y el 60% de la población de la tierra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cierto, no ha acudido.